Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Permíteme mostrarte las mejores características del proyecto Lino 2. Adelante. Muy bien, al ingresar nos recibe este hermoso jardín con áreas verdes y un pequeño manantial para la recepción de nuestros invitados. Asimismo, el área de la cochera cuenta con una puerta elevadiza automatizada y un espacio lo suficientemente amplio para que pueda ingresar una camioneta. Continuemos. Muy bien, y ahora permíteme presentarte el espacio social. Cuenta de dos ambientes, una sala bastante amplia, muy bien iluminada, con mueblería como tal, y un espacio adicional, que es el espacio del El Estudio. Este espacio te puede permitir traer a tus clientes, algunos amigos, y poder recepcionarlos, ya que cuenta con una puerta que va directamente hacia la salida de la esta residencia. Vamos por aquí ahora para conocer un área más. Ahora nos encontramos en el área de la cocina que como pueden observar es un área bastante amplia y bien iluminada y ventilada. Además cuenta con mesas de granito y cuenta con mueblería baja y mueblería alta. Además cuenta con un lavadero e instalaciones para que puedan conectar los electrodomésticos. Continuemos. Muy bien, este es un patio trasero que podemos observar que tiene un manantial, tiene áreas verdes y tiene también el área de servicio, lavaderos lo necesario para que pueda hacer la limpieza de esta residencia. Hay que mencionar que también está eh, puesto el cerco de seguridad, un cerco eléctrico que da más confianza, ...para todos los propietarios de esta residencia. Ahora vamos a pasar a conocer un espacio adicional... ...que es el espacio más íntimo para la familia... ...al segundo nivel. Por favor, acompáñenme. El espacio donde nos encontramos ahora... ...es la habitación principal que como pueden ver... ...es bastante amplia e iluminada... Asimismo, cuenta con una mampara de piso a techo con vista hacia la calle. Por otro lado, esta habitación también cuenta con un baño bien equipado y con un walking closet bastante amplio. Sigamos. Muy bien, esta residencia como tal cuenta con algún espacio adicional, que es una sala de estar muy bien iluminada, un baño en el segundo nivel y dos habitaciones. La primera habitación perfectamente iluminada, tranquilamente puede entrar aquí una cama con todos los interruptores y e iluminación como tal y la segunda habitación que es una copia como tal. Ahora vamos a conocer la parte final de nuestra residencia, así es que por favor sigamos a las escaleras. Muy bien, ahora nos encontramos en el área de la azotea que como pueden ver es bastante amplia y cuenta con una estructura lo suficientemente resistente para poder construir otro nivel. Además cuenta con un cuarto de servicios, un tanque elevado y con un área para termas. Este espacio también se puede disponer para los fines que tú creas conveniente. Continuemos. Esta residencia puede ser tuya. Contáctate con los números. Somos la empresa AncoSur y nosotros queremos brindarte la mejor información. Así es, somos una empresa que se preocupa para que puedas adquirir la vivienda ideal. AncoSur, vive, vive diferente. diferente.